Hache, un joven del barrio del sur de Madrid, y bueno, como en cualquier barrio, pues en algún lío me he metido. me presentaron a, a un educador del servicio PAD, el que me propuso participar en un proyecto que se llama de Mucho, donde hay actividades deportivas y de ocio saludables. Actualmente trabajo en centros juveniles y soy presidente de un club deportivo que fomenta la participación juvenil y la promoción del deporte. Madrid es prevención.